¿Responden las instituciones educativas actuales a las necesidades del mundo contemporáneo? Hasta ahora, la transmisión del saber en los centros se ha articulado en asignaturas independientes. Esto hace que los alumnos tengan una visión extremadamente fragmentada de la realidad. Como docentes, es importante que ofrezcáis herramientas que faciliten la integración de conocimientos y competencias de materias diversas para ayudar a vuestros alumnos a enfrentarse a una realidad que es multidimensional. Profesores, sois un elemento clave en este proceso. Hacen falta educadores con una actitud innovadora y cooperativa que ayuden a que sus alumnos adquieran una visión interdisciplinar de la realidad. ¿Estáis dispuestos a asumir este reto? Con este curso online sobre aprendizaje integrado, exploraremos esta estrategia de aprendizaje desde distintos prismas. No solo se trata de acumulación bibliográfica o el estudio de casos de éxito. Durante 10 semanas te acompañaremos a través de la tutorización, los foros y las clases en directo y al final del curso habrás desarrollado tu propio proyecto de aprendizaje integrado que podrás aplicar en tu centro educativo. Este curso de la Universidad de Navarra está dirigido a profesores de cualquier ámbito y ciclo educativo que quieran mejorar su docencia fomentando el aprendizaje integrado. Conviértete en protagonista del cambio educativo que responde a las necesidades del mundo actual.